Señores, Villalona, yo creo que tú me traviaste la vuelta aquí. Esto es en vivo. En el mundo del urbano, además se habla del alfa. Y aquí mira que el alfa, que estamos aquí. El alfa. El alfa se ha destacado luego de la polémica surgida entre los. De embolsero, el alfa y el exponente urbano Anuel a la institución del exponente criollo de que habría comprado un bugari a pocas horas de a pocas horas de que los boricos habían hecho pública su adquisición de este auto de lujo. El controversial legislador Pedro Botello expresó que estaría dispuesto a vender sus. Es en oración del exponente para que traiga al país su anhelado automóvil. ser entrevistado en el programa de los Foques Radio Show, Botello, quien está inmenso en la lucha para el 30% de la FPC, entregado a los trabajadores para apeliar la situación de crisis de estos por la pandemia del coronavirus. Entrenó que él no puede tener un carro de esas índoles, pero sí Emanuel Herrera, mejor conocido como el Alfa puede costearlo, está dispuesto a vender esa renovación como diputado para que adquiera el lujoso automóvil valorado en unos 3 millones de dólares. Además, el mantenimiento cuesta como 20 mil dólares y es seguro sobre el paso a 30 mil dólares mensuales. Señor, yo creo que Botello quiere sonar... En... Ay, yo veo lo que trajo y viento. Ay, ay, ay, qué pendiente. Pues bien, yo creo que Pedro Botello quiere sonar en todos los lados. Ahí se marea con una bombita que le tiran y, y anda haciendo y deshaciendo. Yo creo que Botello está pasando de contento. Yo creo que está como en el rumbo de Pachaba y da flaco. ¿Eh? Está en esa vuelta, yo creo. Botello, vamos a ver, vamos a ver lo que le dijo ahí. Botello, la bota, Bo bot se quiere meter. meter al urbano Botello ahora, ¿eh? ¡Qué vueltica! Se está metiendo botellos. No, no, pero eso, eso está bien porque quiere ayudarlo. Y es la lógica. Él no puede tener un carro de esa índole. Porque ahí se ve la botella que te, que te arrancan la cabeza. Si tú te sacas un carrito de eso. Es posible que el Alfa pueda hacerlo. El alfa puede. El alfa, el jefe. ¿Eh? También otra cosa sobre el alfa, que es. Que un muchacho, yo no lo veo ahí en tiradera. Yo no veo el alfa en tiradera tirándole a nadie. Y todo el mundo es con el alfa en la boca. Seguro el muchacho no duerme. O le suenan los oídos. Uh. El alfa, el alfa, el alfa, el alfa, el ¿eh? alfa. Porque en, en vez de nosotros sentirnos orgullosos, de sentirnos orgullosos de que el alfa pueda comprarse lo que él quiera, porque es dominicano, y está poniendo la bandera en alto, debemos bajar, debemos bajar de dos tonos con el alfa, debemos bajarle claro Señor, señor Villalona, las exoneraciones, yo creo que eso deben anularlo, wow. pienso yo. Deben anularlo, porque ¿cómo usted va a vender una exoneración que le toca a usted también? Eso es otra cosa, Villalona. Las exoneraciones que con el dinero de uno, entonces para que un bugari. Claro, no. las exoneraciones que son con el dinero del pueblo para traer un bugari. Que lo de Víctor Valle no lo a <risa> Están diciendo los muchachos aquí que no soy un saludo. Un policía total. Va a ver este lugar que... Oye, Villarón, un saludo a la mamota que está viendo oye, Víctor Valle de ahí mismo. ¿Tú sabes quién es la mamota? ¿Son, ¿Son de ahí mismo, de antes de la esquina caliente? Claro. En el edificio hay que ver la mamota, hay que vive la mamota, no la conocen. Ah, no, son unos tigres los dos, no la conocen. No. Un saludo para ella que siempre está pendiente. A los osobrosos y el aire del pueblo. Y a Yulaini Martínez también, que está activa siempre con los osobrosos y el aire del pueblo. Pues bien, Villalón no es así, debemos eh, esas exoneraciones darle negativo. darle negativo, porque si usted no la va a usar, eso para traer unos carros lujosos y botellos no tienen que caerse muertos. <risa> Hay una bicicleta que puede traer botellos. Claro. Una, una bicicleta que puede traer, pues mandar. Ay, Dios mío. Ahora sí nos vamos a la pausa. Ya no, no. Ahora sí, nos vamos a la pausa.